de la Comisión Directiva de Atencapital que nos va a contar un poco sobre este encuentro de trabajadoras y trabajadores que se hizo en el CPN 48. Buenos días, compañera. Bueno, estamos acá finalizando un encuentro impresionante con un montón de compañeros y compañeras de diferentes sectores en el CPN 48. Empezó una jornada desde hace mucho, muy temprano, digamos, a partir de las 10 de la mañana. Empezamos con una presentación de los diferentes sectores en los que se expusieron las problemáticas y también un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 primero con la participación de, de sectores de trabajadores desocupados, ocupados, precarizados y precarizados de, de la provincia y de la ciudad de Neuquén eh, y también trabajadores de la salud, los elefantes de la salud, eh, trabajadores eh de la educación, los diferentes representantes de las seccionales opositoras de Chañar, Picún, Atencapital y Atenplotier, hemos resuelto que eh, bueno, tenemos que encarar todo un, un programa ...digamos que nos eh, permita seguir avanzando eh, y resistiendo este ataque de los gobiernos y esta avanzada en contra de las, eh, la lucha que vienen llevando adelante en la calle. Eh, los diferentes sectores. Entonces, una de las conclusiones fue eh, poder eh, encarar una campaña en contra de la criminalización de la protesta para poder ponerle un freno al avance contra los elefantes, pero también contra la criminalización de los trabaja trabajadores precarizados y desocupados que fueron enjuiciados, que quieren llevar, digamos, a juicio. Bueno, ¿y cuáles fueron las, las conclusiones que sacó este encuentro, Brenda? Bien, básicamente son tres las acciones que vamos a encarar de cara a septiembre. Una es contra los tarifazos, eh, otra es contra la criminalización de la protesta y eh, contra el intento de reforma previsional que quieren implementar el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de la mano de eh, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La criminalización de la protesta, eh, ¿qué implica en concreto en nuestra provincia? Bien, en nuestra provincia estamos sufriendo un ataque dirigido principalmente a los sectores en lucha, eh, las organizaciones sociales y de desocupados y, y trabajadores que están encarando fuertemente la lucha contra el ajuste, están sufriendo eh, persecuciones, criminalización a través de juicios, a través de la, las causas hacia los eh, sectores que se... Convocaron en la ruta, en defensa y en apoyo a los eh, trabajadores de la, de la salud, a los elefantes de la salud. ¿En nuestro sector? En nuestro sector básicamente eh, lo que estamos sufriendo es un ataque dirigido al sector docente eh, a través de sumarios colectivos. Entonces estamos muy, muy contentos con este encuentro que se realizó, convocado además por nuestras asambleas. Así que estamos convocando a las compañeras y compañeros de ATEN que escuchan este micro a seguir nuestras redes a seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube y a seguir escuchando este micro por Radio Cal. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.